María Te invito a que una vez inicies tu especialización, identifiques de las cuatro alternativas cuál es la que más te aplique dependiendo de muchos factores. Eh, estas modalidades de trabajo de grado se deben eh, iniciar una vez se culmine el primer módulo de formación o primera asignatura por esto también te invito a que consultes con la coordinación de tu posgrado para que te alinee y también generen un trabajo interesante partiendo del tema de investigación, que es lo que finalmente buscamos con este ejercicio.